voy caminando por el río como lo hicieron para sobrevivir a este clima me asusta mucho el viento no me gusta en realidad como que me imagino cosas malas me gustaba siempre ir al campo de mi abuelo tiene como un cerro donde te llega todo el mundo. Yo creo que la Residencia sí, de Arte Colaborativo, dentro de su objetivo, eh, me parece bien valorable el hecho de poner a la comunidad horizontalmente al artista. Un poco, en el caso audiovisual, es dar vuelta a la cámara, pensar que los puntos de vista pueden ser compartidos, eh, no hay decisiones unánimes, sino hay como discursos corales, como entender a la comunidad un poco como entes participadores, activo ¿Y ahí? Ahí. Ahí. y ahí por lo como a ti te guste. ¿Por qué te gusta grabar? La idea de venir acá a trabajar a Cerro Sombrero nace un poco un el, el objetivo general de MAFI que es trabajar territorialmente con las comunidades en proyectos que sean pertinentes donde el punto de vista no sea de una persona o de un director sino más bien un articularlo como un discurso colectivo, donde queden plasmados los intereses de la comunidad. y Lo que hicimos fueron tres proyectos básicamente, igual tienen que ver uno con el otro, pero al principio hicimos un cine club, un poco eh, para revivir el, el hábito de ir al cine. Después hicimos un taller de cine para niños, que terminó siendo un taller de cine para niñas, donde ahí sí pudimos descubrir la imagen desde cero, eh, ...jugar harto con, con los equipos, descubrir el paisaje sonoro del territorio... ...entender un poco el descubrimiento de, lo, de las imágenes desde el material más análogo... ...para después eh, crear proyectos liderados por ellas... ...donde ellas escribieron los guiones y e hicieron tomar las cámaras para rodar un cortometraje... ...y finalmente una metodología que, que nos llevó a descubrir el territorio desde lo imaginario... ...a través de árboles, viaje, eh, que tenían como principal, principal fuente el, el sonido de Tierra del Fuego, que lo llevó a ubicarse en ciertos lugares imaginarios para después recrear esa imagen y descubrir un poco la sensibilidad del territorio desde el punto de vista de, lo, de, lo, de las comunidades. Y Lo único que quiero es que no muera Cerro Sombrero. ¿Cómo? No sé. Yo creo que lo que más eh... queda, más que un proyecto en específico, una obra, es más bien una experiencia que te permite después leer diferente las imágenes, leer y apreciar, ¿no es cierto?, el cine, la fotografía, desde otra vereda, una veredada mucho más reflexiva.